Bueno, y como todos los lunes vamos a estar hablando también de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro blog, en nuestro espacio, en nuestro micro, Les Niñas y Adolescentes Primero. Hoy le queremos dar la bienvenida a Natalia Corral -Bide. ella es coordinadora del Bachillerato Popular Raimundo Gleiser, que está ubicado en Parque Patricios. Eh, y bueno, es muy importante para nosotros y nosotras, además de temas teóricos que muchas veces abordamos, tomar contacto directo con protagonistas, en este caso las docentes y los docentes quienes están al frente de la educación pública en este tránsito de la adolescencia y sobre todo trabajando con sectores populares, con sectores que hoy, eh, bueno, por las razones que ya conocemos, económicas, nacionales, y en particular en pandemia, están fuertemente vulnerabilizados. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo andás? ¿Todo bien, bien, muy bien. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. ¿Qué son los bachilleratos populares? ¿Y cómo fue el origen del bachillerato popular Raimundo Gleiser? Bueno, a ver, los bachilleratos populares surgen fuertes, ¿Me escuchas bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Surge fuerte en el, la crisis del 2001, digamos. Obviamente son experiencias basadas en educación popular que se venían llevando a cabo antes en distintos espacios, no con toda la movida pedagógica de Freire. Pero, digamos, en nuestro país surge fuerte con el 2001 de la mano de las fábricas recuperadas, digamos, van... Sus, sus luchas van, van muy de la mano, ¿no? El tema de las fábricas recuperadas, los obreros que no habían terminado el secundario y los, los militantes sociales, digamos, que acompañan a esas fábricas y ven que, que pasaba esto, ¿no? Con los compañeros que estaban en las fábricas, que no habían ter, terminado el secundario y que no había suficientes ofertas para esos jóvenes que. ¿no? que estaban ahí para, siendo adultos y no habían podido terminar sus estudios. A partir de eso, distintos movimientos, distintos educadores, porque los primeros bachis surgen en INPA, digamos que es una fábrica recuperada, que son educadores, son cooperativas que se arman con distintos educadores, que muchos venían de la facultad, ¿no? se fueron terciarios, docentes, que armaron estos espacios para llevar a cabo lo que es una propuesta pedagógica basada en educación popular, que tenía que ver con las necesidades de esa población específica. Nuestra experiencia, que es en, el, es en Parque Patricios, eh, surge de la mano de un movimiento social, que en ese momento era el, el frente de Raimundo Blazer, eh, que tiene que ver con un laburo que se, viene llevando acá, se venía llevando a cabo en los barrios de acá, de zona sur, eh, en espacios de recreación, con líneas. Y a partir de ese espacio de recreación con los hermanos más grandes y con eh, madres adolescentes, empezamos a ver esa necesidad de que un espacio donde puedan terminar la secundaria, donde puedan que tenga que ver con, la, con sus realidades, ¿no? Que puedan llevar a cabo sus estudios, con materias que les sirvan en su día a día y que puedan, que tengan que ver con su vida, digamos, que no sea una carga, sino un espacio de encuentro con otras jóvenes para hablar de sus realidades, ¿no? De, eh, sus dificultades diarias entonces armamos este bache acá en Parque Patricios porque es un espacio donde llegás de todos lados hay muchas líneas de colectivo que llegan de los distintos barrios puedes venir de Soldati, chatú Bajo Flores ¿no? digamos de todos los barrios populares de Zona Sur eh, y creamos en este bache como un barrio en, en sí mismo es un espacio donde vienen con todas las experiencias y de distintos barrios armamos nuestro propio barrio con nuestros propios consensos y códigos, porque sabemos que cada joven en su barrio tiene su propio código, que a veces es difícil, ¿no?, ellos, esa relación en los barrios. Pero lo que tiene el bachi es que acá vuelven a reformular esos códigos de convivencia, de encuentro, de propuestas, y creo que es lo que hace también de este bachi especial. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se observan y cómo aborda el bachillerato la contención de les adolescentes? Y nosotros siempre nos preguntamos qué es ser un bache en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué es ser un joven y cuáles son las metas de un joven, de estas juventudes en nuestra ciudad. Y porque, bueno, la propuesta de Educación Popular siempre es esa, ¿no? Un bache en Parque patricia no va a tener la misma propuesta que un bache rural, que un bache en una provincia. Y lo que tienen las juventudes acá es que tienen un montón de, de metas de éxito que son imposibles de cumplir, digamos... Eh, más en los barrios vulnerables, pero tener el acceso a la vivienda, la mayoría está atravesado por muchísimas dificultades de vivienda, sus familias han transitado un montón de espacios, ellos ven, viven todos generalmente, ven muy difícil por alquilar su propia vivienda, que a todos nos pasa, ¿no? Pero ellos, el, el mensaje que siempre se vende en esta ciudad es que si vos eh, te esforzás lo lográs. Y para los pibes es muy frustrante ver eh, que eso está muy lejos, que no tiene nada que ver con ellos Siempre, bueno, ¿a qué ju juventud le está hablando la ciudad? no entonces vienen con una carga de frustración, como no terminé la escuela porque fue mi culpa, no terminé la escuela porque no pude, no terminé la escuela porque no entendí. Y nosotros tratamos de que acá en el Bachi eh, entendamos que no es un problema individual, que es un problema estructural, que es social, que no es que terminás no terminaste la escuela porque es tu culpa sino porque no, no, te, no se te pudo acompañar en todas las problemáticas que vos tenías, que tenían que ver con un montón de dudas y preguntas que se hacen los pibes y las pibas, y con pocos espacios donde ellos puedan llevar esas preguntas y ser protagonistas, ¿no? de, y llevar esas propuestas y sus realidades. Es como que esta idea de lo que pasa en tu casa queda en tu casa, lo que pasa en la escuela queda en tu escuela, y bueno, no, mi, no esas realidades de caretear quién sos, la idea acá en el bache es que seamos quienes queramos ser y que entre todos eh, nos ayudemos un poco. Por eso los Baches tienen espacios de asamblea, que creo que son cruciales, porque ahí la idea es organizarnos a partir de las problemáticas que surgen. Es muy difícil que un pibe, porque tenga el título secundario hoy, pueda acceder a un trabajo formal, que le dé derechos, ¿no? que le dé derechos eh, a la salud. Eh, que sea bien remunerado, que se valore su trabajo. En general, todos los pibes y pibes tienen changas. O sea, pueden acceder a una changa. En su momento era el famoso McDonald's, ¿no? Como el gran trabajo en blanco, que ahora ni siquiera hace eso. Entonces es muy frustrante porque no pueden tener una constancia de trabajo. Y muchos de los laburos que se hacen en una materia que es territorio, tiene que ver con, bueno, entender por qué nuestro barrio es como es, ¿no? ya sea si nos faltan los servicios, ¿por qué nos faltan los servicios? ¿Por qué los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires tienen esta problemática? ¿no? ¿Por qué se formaron? ¿Con qué necesidades? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, ahora con la urbanización, ¿no? Bueno, ¿qué es la urbanización? ¿Por qué queremos vivir acá? ¿No queremos vivir acá? ¿Por qué vivimos en capital? Eh, todos hacinados, ¿tenemos chances de otras cosas? Hacernos otras preguntas. Nosotros tenemos la idea que uno de nuestros grandes objetivos es ampliarles el mapa a los pibes y a las pibas que vean otras realidades, que se crucen con otras realidades y otras posibilidades, porque en general, las pibes eh, crecen yendo del barrio a su casa a la escuela, de la escuela o estando en el barrio y no ven más allá de otras problemáticas, otras situaciones y está bueno eso, no sé, si podemos ir a un centro cultural en otro barrio hacemos una salida ahí, si podemos no tenemos teatro, tenemos como materias artísticas, si podemos hacerlo en otro bachi, más vamos a otro bache como para que si en, si en esos tres años los pibes y pibas pueden hasta, no sé algo básico, pero ampliar su línea de subte y de colectivos y entender cómo es la ciudad y verlo más macro para también hacerle discusiones o sea, si proponer algo distinto para qué bueno, sus hermanos, qué bueno. todos sus hermanos eh, que piensen la mayoría quiere otra cosa para sus hermanos por ejemplo, más chicos no quieren que la pasen como ellos eso general es hace mucho, o sea, son familias que se apoyan mucho y quieren una realidad diferente no, pienso en esto porque estamos con muchos debates vinculados al derecho a la ciudad, a la apropiación de derechos por parte de ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido confiamos mucho en que sean los propios, las propias víctimas de las situaciones de injusticia ecológica, social, de género, los que protagonicen la revolución de los cambios, ¿no? Pacífico etcétera, pero revolución al fin, y en ese sentido me parece que, que el, el brindarles más información y más elementos es, es fundamental eh, Que sepan que estamos, para nosotros es muy importante la presencia y el estar, y generar un espacio de escucha, como que entendemos que los pibes y pibas necesitan eso, más que nada después de eso uno trabaja con ellos. Bueno Natalia, te felicitamos por el trabajo que llevan adelante es Natalia Corral Vide, ella es Coordinadora del Bachillerato Popular Raimundo Gleiser, ubicado en Parque Patricios, y estamos hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en particular en este caso de hoy, de adolescentes que están a veces en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad de sus derechos y que obviamente requieren una mirada especial. Así que muchas gracias, Natalia, y seguimos. ¿Hay algún contacto para el bachillerato, para la radio, para los chicos que se hayan atrasado en la escuela y quieran contactarlos? Sí, el, tenemos, en las redes estamos, estamos en Instagram y en el Facebook como bachillerato Raimundo Blazer. Y después hay un teléfono que es el 4308-3788, que también es de la Secretaría. Eh, Ahí cualquier cosa, la radio y el bache estamos en el mismo lugar, así que cualquier cosa pueden consultar. Y es Garay 2.900 en Parque Patricias. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y seguimos con más derechos de Les Niñes y Adolescentes, primero, por Radio Sónica, Café con Lugar.